¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Komasotecuadros 74, esto mejor por no se también y todos en un nuevo video de eh, un video videoblog que les quería comentar este canal secundario que la verdad es que eh, tenía hace tiempo pensar hacer un canal secundario para, eh, para subir videos así como de PC pero este canal secundario no, no va a ser eh, como mucho gameplay porque yo tengo el canal primario, pero solamente que no grabo con capturadora porque obviamente no tengo capturadora. Entonces, bueno, eh, parece que eh, se me está escuchando bien, así que no estoy seguro. Este va a ser un bien pequeño video, eh, voy a poner todas las redes sociales que yo cacho eh, aquí en la descripción de del video y... parece que mi... no sé cómo me llamo la verdad, no tengo ni la menor idea, bueno, parece que me llamo... no, no estoy, no estoy tan seguro, pero tengo un... una foto de Tomahawk, de un Tomahawk, así que... uy, qué tal, de un Tomahawk, así que bueno, eso es lo único que sé, eh, espero que les haya gustado este video. Eh, no no puedo grabar mu mucho más porque creo que no se van a escuchar mucho mi voz. Eh, entonces, chao, chao. No puedo grabar más de, más de dos minutos, no sé por qué. Bueno, no importa. Chao, chao.